Creo que lo más importante que debe hacer el gobierno en este momento es construir una posición unificada frente a Venezuela, construir una posición eh, unificada y clara en materia de satisfacción de, los, de nuestros intereses nacionales frente a la crisis venezolana hasta el momento. Cada funcionario del gobierno tiene una posición distinta, unos más cercanos y otros más alejados a la posibilidad de una intervención militar sin realmente explorar otra gama enorme de alternativas que existen eh, para, para contribuir a presionar al gobierno de Maduro y producir una transición democrática. Eh, creo que el gobierno se tiene que encerrar, tiene que analizar las opciones y tiene que producir una directriz que todos los miembros del Ejecutivo se, cumple, se, se comprometan a cumplir eh, y se comprometan a defender. El los foros multilaterales y en los gobiernos extranjeros en donde se encuentran representándonos. El, el, no, no podemos seguir funcionando sobre la base de que los miembros del servicio exterior eh, son personas que están en libertad de opinar de acuerdo con sus propios principios y que no siguen una directriz de la cancillería o de presidencia. Lo que muestran las experiencias internacionales de intervenciones militares es que uno puede entrar militarmente a un país sabiendo qué es lo que quiere pero con lo que sale es una cosa muy distinta. Eh, los resultados son resultados supremamente equívocos, eh, no, no en todos los casos hay transiciones de regímenes, eh, esta definitivamente es una alternativa que genera mucha incertidumbre en términos de los efectos que puede lograr eh, y sobre todo y más importante aún, es una alternativa ilegal en materia de derecho internacional.